Ricardo de Lerrán es psicoterapeuta y comunicador de semiología de la vida cotidiana con más de 15 años de experiencia ayudando a individuos y parejas a resolver sus problemas para vivir con mayor paz, claridad y amor. Ha participado en medios de comunicación como el Canal 13, Diálogos en Confianza del Canal 11 y Banda Max, con figuras como Fernanda Familiar y Andrés Roemer y colaborado con empresas e instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Motolinía, Lacoste, Glaxo, Roche, Sports World y muchos otros. Ha ayudado a miles de personas en consulta individual y de pareja, en cursos y talleres y a través del contenido de sus redes sociales. Y hoy te quiere ayudar a ti, a crear una relación más armoniosa, amorosa y más comunicativa contigo misma y con tu pareja. Es una persona con una enorme calidad humana, con un gran conocimiento de simbología, pero además con un espíritu de servicio inmenso, enorme. Me da muchísimo gusto que sea el quien está aquí abriendo este, esta serie de conferencias, lanzando este kickoff con ustedes. Le damos un aplauso enorme a Richard, de verdad, mil gracias. Mind